Muy buenos días amables televidentes, dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolvernos en él, que nos dé inteligencia emocional cada día inteligencia emocional para afrontar con, con precisión todas y cada una de nuestras situaciones Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos a ustedes que cada mañana nos brindan su atención en este su programa de mañana de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, por el canal 10 de Telenor. A quienes nos ven a través de las redes sociales, telenor.com.do. Damos la bienvenida a nuestro compañero Fulvio Ureña. Buenos días, Fulvio. ¿cómo Muy te buenos conoces? días, Francis. Bien, ya en martes 22 de mayo y se avecina la Navidad, Francis. Definitivamente. <risa> rápido. Eh, vamos rápido. Vamos rápido. Bueno, gracias a Telenor Canal 10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 Noticias locales, nacionales e internacionales, interesantes comentarios y entrevistas. Esto es de mañana y a continuación le compartimos el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que para el día de hoy nos dice que las condiciones del tiempo van a estar mejorando porque la vaguada que estaba incidiendo en nuestra geografía nacional ya se ha alejado de nuestro pronóstico, pero se mantienen las alertas y algunos chubascos y tronadas en la tarde y hay una onda tropical en el sur de Puerto Rico que podría estar incidiendo en traer algunos campos novosos. En el transcurso de la noche y la madrugada, la vaguada se alejó de la geografía nacional pero pueden ocurrir algunas precipitaciones. Hoy durante las horas matutinas esperamos aguaceros dispersos con una mezcla de nubes y de sol. Ahora bien, después del mediodía se prevé que por el viento del este-sureste puedan ocurrir eh, más aguaceros y posibles tronadas hacia las regiones noreste-sureste, la cordillera central y zona fronteriza. Debido a esto, la Oficina Nacional de Metrología mantiene alerta en, con posibles inundaciones, desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas en la provincia de Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, San Cristóbal, Monte Plata y La Alta Gracia. No obstante, ya para el día de hoy se espera más sol, alertas metrológicas vigentes, chubascos y tronadas en la tarde y noche debido a efectos locales, temperaturas calurosas, viento del este sureste, vaguada está fuera de nuestro territorio, nuestro pronóstico, onda tropical en el sureste de Puerto Rico, moviéndose hacia el oeste. Por lo tanto, vamos a tener un día más soleado, así que ingerir líquidos en el día de hoy por las condiciones que vamos a tener de día caluroso. Gracias, Fulvio, por tu informe del tiempo. Ya tenemos, listo ya tenemos la, lista la, la, voz, de la, la mañana, voz de la mañana, que se titula Imposición de una dictadura. Vamos a escucharla, que está bien interesante. La República Bolivariana de Venezuela llevó a cabo sus elecciones presidenciales en un escenario sin ningún tipo de garantías democráticas. El resultado era de esperarse. Nicolás Maduro se impuso con casi un 70 de los votos resulta contradictorio que un país sumido en una profunda crisis política pocas garantías de derechos fundamentales escasez de alimentos de primera necesidad y medicina siete de cada votantes eligiera seguir con el gobierno actual parece ser que los venezolanos están viviendo en un oasis en medio del desierto pero la realidad que todos conocemos es muy distinta aquella que cuentan los cientos de miles de migrantes que en los últimos años han dejado a venezuela en busca de mejores oportunidades de vida anteriormente el mundo fue testigo de cómo el régimen de nicolás maduro se encargó de inhabilitar e incluso encarcelar a los líderes opositores de mayor proyección a fin de conseguir mantenerse en el poder como en efecto lo hizo a esto se suma el desconocimiento de las funciones de la Asamblea Nacional, órgano legislativo de Venezuela, elegido por el pueblo mediante elecciones, pero de mayoría opositora, lo que significaba un obstáculo para las pretensiones del régimen. Con todo esto, se hace evidente que las elecciones de Venezuela estuvieron plagadas de irregularidades, todo lo cual ha provocado el rechazo internacional de más de 14 países, que informaron que no reconocerán los resultados y como consecuencia anuncian posibles sanciones diplomáticas que estarían dejando al país suramericano en un total aislamiento. Con los resultados de las elecciones, ahora cabe esperar el futuro que le espera a Venezuela ante la imposición de una dictadura rancia, desfasada y poco garantista de los derechos humanos. La voz de la mañana necesariamente se ha visto obligada a reproducir y a conceptualizar la realidad de Venezuela, no obstante, allá de los mares, es decir, de la distancia, y que defensores de Maduro y de ese régimen establecen como una especie de posverdad por parte de los opositores, y gran parte del de sistema norteamericano. Pero a quién creerle muchas veces cuando tenemos de primera mano de quien llega, de quien puede salir o que ha podido salir del régimen hacia República Dominicana, darnos una panorámica y sobre todo quienes han logrado tener un trabajo, lo que hacen para mandarle comida, no dinero, comida a su familia, a través de algunos que regresa porque tenía mucho tiempo que no iba. Es evidente, Francis, todos los países vecinos de Venezuela han tenido que poner alerta en sus fronteras y las leyes migratorias activarlas. Chile tuvo que hacerlo por tantos venezolanos, Brasil tuvo que hacerlo por tantos venezolanos, en fin... Es evidente lo que está pasando allá adentro. Y fíjate que hubo un 54% de abstención. Ese es, ese es ese el que ganó. Para mí, ese es el que ganó más de la mitad. Si tú sumas ese 54% de abstención, más el 21% que sacó, el que fue de chivo expiatorio a, a, a esa Estamos lesión, hablando de un 70%, un 80%. 75%. Ese Entonces, fue que ganó. Ese cinco por ese 25% que representa lo que Maduro sacó de que como un 68%, porque lo negro claro, hay que saberlo claro, interpretar, hay que interpretarlo. es precisamente los asalariados, es precisamente los que viven del régimen, es precisamente los que tienen, lo que, están obligados lo a hacer que tienen ese espectáculo. el petróleo, lo que están obligados a hacer ese espectáculo, que son todos los ministerios del gobierno donde ellos conviven. Y viven. Son como si fueran parásitos de lo que es la Venezuela de hoy. Al momento que él sale de votar, se ve una esplanada y alguien lo graba. Él haciendo gesto de saludar una multitud. Y no está saludando y a nadie. No está saludando a nadie porque se ve las perspectivas solamente su seguridad y los asesores del régimen. Pues yo he pedido. A, a, ma, a amigos televidentes que siguen nuestro programa y que en cierta forma difieren de nuestra opinión, recordarle que yo he tenido una visión o una inclinación hacia lo que fue Chávez en ese momento, porque mi país, nuestro país, tuvo la oportunidad, tuvo la oportunidad de poder disfrutar del petróleo social, como yo le he llamado y aliviarnos incluso con negociaciones al punto que República Dominicana tiene un pozo de explotación en épocas que Leonel Fernández visitó a Venezuela y le dice, pero venga acá, presidente, y como yo, nosotros no tenemos experiencia. Dice, no importa, con una facilidad del gobierno venezolano, República Dominicana podrá explotar ese, ese pozo, Mira Francis. pero Maduro no maduró y no se, no se obtuvo a lo que era esa, esa, esa corriente social y de unificación como lo pensara Bolívar en algún momento hablar, en las Américas Unidas. Hablar que tú tienes un gobierno que no tiene capacidad para garantizar lo que es la seguridad alimentaria de sus habitantes, de sus pobladores, Hoy en día el gobierno de Maduro no puede ni tiene la capacidad para garantizar comida a los venezolanos. Comida, mucho menos medicamentos, mucho menos otras necesidades. Entonces un gobierno que ha eh, destruido toda una estructura de Estado, todo un país y abocándose a una continuidad hasta el 25, señores, eso es Yo creo que se va una, a profundizar. Una profundización de lo que es la dictadura en Venezuela. Y, como dije ayer, los gobernantes venezolanos, los políticos venezolanos de la década de los 70, 80, 90, son los responsables de lo que hoy está pasando en Venezuela por la corrupción que no atacaron a tiempo, por estarse distribuyendo el Estado, lo mismo que está pasando hoy en día aquí. Por eso decía y daba la alerta de tener nuestra barba en remojo por el peligro que implica destruir los estamentos democráticos donde se sostiene la democracia de una nación. Y vemos ahí a un Maduro sin ningún tipo de condiciones de estadista gobernando a un país como Venezuela, rico y lleno de abundantes recursos naturales que hoy no pueden disfrutar sus ciudadanos. Mira, tenemos que como país amigo, que poner bien claro, y esta es una gran oportunidad para que el presidente Medina tenga una posición firme, como lo han tenido otros, como reproche al régimen. Tiene que mandar un mensaje de no reconocimiento. Todas las naciones vecinas, Francia, enviaron y, ese mensaje ayer. Y hoy espero que el presidente Medina, así como ha hecho muestra en algunas vías de, de ejercicio de su poder en la República Dominicana y ante el mundo, es tiempo de que se sacuda y mande un mensaje de repudio, como reproche, al régimen de Maduro. Y en definitiva, el petróleo venezolano no lo, no lo estamos necesitando por el momento, puesto que lo que estamos haciendo aquí es comprando ya el producto hecho. Nosotros lo que estamos recibiendo es en la gasolina pura y simple. No estamos comprando barriles. Hace mucho tiempo que la refinería no refina nada. Es decir, que creo que es el momento... ...por el bien de la democracia de América Latina... ...que Danilo Medina tenga una posición firme como, como gobierno... ...frente a esta situación como lo han hecho el resto de los vecinos... ...y el Caribe no puede quedar atrás. Indudablemente que cuando se usa un estamento democrático... ...supuestamente para ejercer la democracia como es las elecciones... ...se profanan dos veces la misma condición de la democracia... ...y lo que ha pasado en Venezuela... Es prácticamente un genocidio el ejercicio de la democracia. Y es por eso que todos los países vecinos, ninguno, han reconocido estas supuestas elecciones. Porque elecciones con todos los opositores presos. Y otros que están sueltos, eh, inhabilitados, inhabilitados Simplemente es un flaco ejercicio la democracia del hemisferio de, del continente americano. Así iniciamos en De Mañana, llevándole esta voz de alerta.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 Después de 20 años Discoteca Yudul de San Francisco Presenta Viernes 25 de mayo En exclusiva El reencuentro De Josie Esteban Ringo Martínez La Patrulla 15 Y junto a la Patrulla 15 El Chaval de la mañana. Viernes 20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 Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Gracias por continuar aquí en De Mañana y ya se escucha la música, la música de las noticias. Ahí está, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Muy buenos días Fulvio, hermano del alma, ¿cómo estás? Desesperado esperándote, hermano. Desesperándote. Fulvio, Fulvio tranquilito, que ahí vamos. Estoy desesperado, Vladi. Y Francis, Fulvio, está Presente. por aquí. Francis, ¿cómo estás? Presente, arriba y en la escuela. En la, en la universidad y en la escuela. Firmen, estamos firmen, en paz. En una ciudad todo, de paz. Firme en todos los niveles, gracias a Dios. Okay. Bendiciones para ustedes y para todos los nordestanos que se mantienen en sintonía con el número uno, con de mañana. Miren, ya entrando en materia de noticias rápidamente. Países del G20, los países más poderosos del mundo, desconocen los resultados de las elecciones en Venezuela. Los cancilleres del G20 abordaron ayer en Argentina temas claves de la agenda internacional, Además de la situación de Venezuela, un día después de las controvertidas presidenciales en las que fue reelecto Nicolás Maduro. Escuchemos. Teniendo en cuenta la falta de legitimidad del proceso electoral venezolano, desconocen los resultados de las elecciones de ayer al haber sido convocados por una autoridad ilegítima, la asamblea nacional constituyente el gobierno de chile lamenta profundamente la situación a la cual el gobierno de nicolás maduro ha conducido a esa gran nación de venezuela la ha encaminado y la ha colocado en una ruta sin destino united states los estados unidos continuarán usando un amplio rango de herramientas diplomáticas y económicas para prevenir la destrucción de la prosperidad y democracia venezolana por el régimen de maduro Ahí están los representantes de la G20, señores. Miren, a propósito de este mismo tema, el gobierno de Venezuela responde a países que han rechazado las elecciones. Escuchemos, adelante. Hay que poner otro grupo, otro nombre. Eh, Diosdado propone el grupo de Grima. No, no está mal, no suena mal. Estamos dispuestos al diálogo con todos los sectores y con todos los países que estén dispuestos a hacerlo. Ahora que nos impongan algo, olvídese de eso, eso no va a pasar ni en esta vida ni en la próxima. La firmeza por parte del gobierno venezolano, señores. Miren, aumentan fisuras y lava de volcán Kilauea en Hawái. Las fisuras provocadas por el volcán Kilauea siguen en creciendo, en crecimiento, al igual que el flujo. Increíble, señores, miren esto, ¿eh? Como esa lava arde. El flujo de lava aislando a residentes y obligando a su evacuación en Hawái. Impactantes las imágenes. Y miren cómo esta lava se ha desplazado. Increíble, señores. Miren esto. Cómo sigue arropando a su paso. Cómo sigue arropando a su paso, ¿eh? Esta lava por allá en Hawái. Increíble. Hay que decir que hasta el momento... Las autoridades, las autoridades por allí en Hawái han tomado las medidas correspondientes. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, evacuar personas. Evacuar personas simplemente. Caramba. Vamos al ámbito nacional. Mujer última a su padre cuando golpeaba a madrastra. Nicole Galvez, de 24 años, residente en el municipio de Villa Hermosa de Santo Domingo ultimó a su padre, Antonio Galvez Mercedes, de 46, quien supuestamente golpeaba a su pareja, la madrastra de la agresora. Escuchemos entonces la información en voz de la policía. Adelante relata la concubina que llegaban a su residencia después de ingerir bebidas alcohólicas y se encontraban en un centro de diversión de esta ciudad cuando la víctima él, empezó a golpearla y que la hija a ver la acción pues enfrentó con una sevillana causándole la herida mortal la agresora se, encuentra, se encontraba de visita en la casa de su padre el hecho ocurrió alrededor de la una de la madrugada la detenida y el arma serán enviados al Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. Increíble, señores, ¿eh? Mató a su padre porque golpeaba a su madrastra. Miren, la reina de España realiza visita oficial en la República Dominicana. En su primer día de actividades en el país, la reina Leticia de España conoció uno de los proyectos de desarrollo que desarrolla la Agencia Española de Cooperación Internacional en la provincia de Monteplata. Posteriormente visitó el Palacio Nacional. Su Majestad escuchó pormenores ya de lo que los pormenores de lo que hace la Agencia Internacional de Cooperación Española y uno de los cuatro proyectos de distribución de agua potable para 10.000 personas en Monteplata, con una inversión de 132.000 euros. Así que se encuentra en el país la reina Leticia y sigue visitando eh, algunos municipios en el país Ahí está Leticia, bienvenida Leticia, qué bueno Miren señores, vamos al ámbito regional local Ciudadanos opinan sobre el aumento en los precios de los productos de la canasta familiar Escuchemos bueno, mi opinión es que esto es igual que el divorcio. ¿El divorcio para qué? Eh, si aún no van a seguir machacando. Entonces, eh, mal, no malísimo. Estamos acabando, esto se está acabando, porque este, este gobierno no tiene nada, lo que está acabando, con, matándonos a, a puñaladitos, puntitas, cuchillo. Que está mal, eh? ¿Tama? Adiós, no hay trabajo ni nada. Chacho, este país se lo está llevando un, un, una chincha entre el rabo. Se está llevando este país. La chincha que tiene más fuerza es esa. Porque esa chincha engendró 35 chinches. Esa chin esas 35 chinches están chupando este país. Todo, todo por la nube está. El combustible gasta 119 pesos. La gasolina no, no hay que decir. Todo, todo, todo. Un abuso, demasiado abuso. Porque ya hay dominicanos, varón, no aguanta tanta cosa. Es demasiado, en vez de subir, lo mejor que tiene el presidente, tomar caite en el asunto y bajar todos los precios, porque ya esto está bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, yo creo que es un abuso de parte de, de, los, de los comerciantes y de gobierno, ya que eh, si sube la gasolina, tienen que subir los, los, los, los precios de, de, de la comida de necesidad. Pero sí creo que tienen que tomar medidas eh, para solucionar ese problema, porque lamentablemente eh, no está fácil la situación económica y el pueblo no se le puede eh, correr la tuerca. Eso sí, de todo. Se pondrá peor. Hoy? Se pondrá peor entonces, ¿por qué? Más malo. ¿Cuánto el eso que tenemos? Todo, todo, va para arriba, no está fácil, la... se ha puesto difícil la situación traco que se acabaron y ahora queda traco dice fue la policía bueno, señores ahí está miren en la comunidad de las Guasuma en la estación de combustible Texaco tenemos los reportes que el vigilante escuchen esto el vigilante el seguridad el guachimán de esa estación penetró tanto a la banca de apuesta que está ubicada en esa bomba Penetró al food shop Y se llevó parte del dinero también que estaba ahí de la venta. Robó la bomba. Señores, este hombre conocido como Giancarlos. El Gordo, así se le conoce. Robó el seguridad. El guachimán de la estación Texaco. De la comunidad de las Guasuma. Supuestamente este hombre ayer anoche. Repito, entró al fuel shop, entró a la banca que está ubicada en esa estación de combustible en la comunidad de Las Guasumas Y se llevó todo el dinero Increíble señores, ay mi madre, cómo andamos El vigilante le robó entonces al lugar que él tiene que cuidar Eso fue en Las Guasumas, la policía busca a este hombre, a Giancarlo el Gordo Acusado de robar dinero en la estación de combustible de Texaco, Las Guasumas. Miren, matan joven en el sector Pueblo Nuevo de aquí de San Francisco de Macorís. Alexander Padilla, el capital, encontrado muerto de un disparo en el cuello. En la calle Salomé Ureña del sector Pueblo Nuevo. Ahí vemos el momento, vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. No, un tiroteo que pasó. tiroteo de a Imagínate tú. Yes. Que nada, mi hijo, porque imagínate tú. ¿Qué vamos a hacer? Dios lo quiso así. Imagínate tú. Ahí está la policía investiga la muerte de este joven aquí en San Francisco de Macorís. Miren, dicen harán justicia con sus propias manos. Contra quienes ultimaron un hombre aquí en San Francisco de Macorís Vemos el momento, ¿verdad? Ahí vemos las imágenes donde fue ultimado a tiros Hipérides Almanzar Rosario Mejor conocido como Donato Vemos los impactos de bala De este hecho ocurrido en un colmado Ubicado en la calle 5, esquina 8 del sector El Capacito Aquí en San Francisco de Macorís Ahí está donde fue ultimado Vamos entonces a escuchar declaraciones de un pariente de Donato Adelante Hermano querido, trabajador ya con su gallo, lo mataron anoche como a las una de la mañana y media Traicionado en la placita Alguien chino que trabajaba con Bencito Y otro más Si él quiere, mejor chino, mejor no te entregue Mejor quédate en la calle Que nosotros no queremos que te, te entregue Mejor nosotros vamos a tomar mano con, lo, con su propia mano Mira, te lo dice René, el hermano Donato ¿Por qué pasó eso, chino? ¿Eh? Qué pasó eso? Un problema que mantendió, lo mataron traicionado Oíste, no te puedo decir Que no se entreguen, que se queden en la calle Que nosotros vamos a, tomar mano su, vamos a tomar la propia justicia con la propia mano No van a tomar justicia por sus propias manos Según dice ese amigo, pariente de Donato Mire, la policía identifica los supuestos causantes de la muerte de dos hombres Aquí en San Francisco de Macorís La muerte de tanto de Hipérides Almanza Rosario de Donato Y de Alexander Padilla, el capital Muertos antes de ayer a tiros aquí en San Francisco. Escuchemos a la vocera del Comando Regional Noreste. Adelante les cegaron la vida a Alexander Padilla alia Alex Capital quien residía en esta ciudad de San Francisco de Macorís, herida que se la ocasionaron en estos momentos en que se encontraban en un punto de venta y distribución de droga ubicado en las calles Salomeureña del sector San Pedro de esta ciudad las investigaciones han sido por conflictos de ventas de droga, una vez más les hacemos un llamado al Charo, el Mello y al Cacón a que se entregue, ya que sabemos que está Fuertemente armado el, el hoyo Ciso Donato Quien tiene varias fichas Por homicidio Así también Alex Capital Tiene varias fichas Por asalto, robo y por droga Estas personas Que les cegaron la vida El charo, el mello y el cacón Por lo que estamos tras su búsqueda Y les exhortamos a que se entregue Para así evitar cualquier enfrentamiento De San Francisco de Macorís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 Nueva vez, eh, San Francisco de Macorís eh, sigue construyendo eh, las necesidades. Ahí están las declaraciones del alcalde de San Francisco de Macorís. Miren, paralizan docencia en Escuela Salvador Tende, de San Francisco, por falta de recursos. Acordaron interrumpir la docencia de tan Extendida hasta el mediodía a causa de la falta de recibir los recursos de re centralización. Escuchemos, vamos a ver las declaraciones tanto de Clara Luz Martínez eh, o Matrigué, directora de la Escuela Salvador Ten y José Pimentel, presidente de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela entre otros. Adelante. conveniente más... Eh...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 A mandar comida. Aparte de las necesidades del agua, también hay otras. Este centro fue el primero que empezó a trabajar como jornada extendida y hay muchas necesidades. Aquí hacen falta cuatro aulas, eh, sala de, para los maestros, un dispensario médico. Señores, ahí está la situación de ese centro educativo aquí en San Francisco de Macorís. Ojalá y que las autoridades, caramba puedan llegar por allá para que el pan de la enseñanza se realice como debe de ser, que lleguen esos recursos a ese centro. Miren, el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Land, 100% purificada con sistema ósmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. La número uno en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randy Land. Like, ¡Qué bueno! Miren, hermanos del alma, ha sido un recuento de parte de lo acontecido recientemente en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Así que no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos y a todas por permitirnos llegar hasta cada uno de sus hogares. ¡Feliz resto del día! Compañeros del alma, Francis Fulvio, vuelvo con ustedes. Sí. Muchísimas gracias Vladi por esta parte de noticias que antes de entrar en detalle vamos a presentar a la que hace hermoso este set aquí, a nuestra querida compañera Raquel Ortega. Raquel. Buenos días, ¿cómo estás, hermano? Bien, gracias, buenos días, ¿qué tal? Todo bien, buenos días amables televidentes, gracias por estar ahí como cada mañana Aquí estamos bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por seguirnos como cada día Hoy es martes 22 de mayo, día de Santa Risa de, Rita de Casia Así que a todas las que lleven por de nombre Rita, Rita, bendiciones en su día Mi pues, amiga Rita Sánchez Sí, hay muchas Rita En el WhatsApp nos escribe, a ver, Orquídeo, dice aquí Rosario, sería Orquídea bueno, entonces, sí, sí, la joya, desde la joya, sí. mandarnos los buenos días, dice que nos envía el pensamiento de Simón Bolívar que muestra que los políticos son traidores de sus ideólogos libertarios y, y leo el pensamiento, nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder el pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía, Simón Bolívar es decir, Así que es de el, gracia, el, el responsable de la revolución bene, eh, bolivariana y de las Américas. Oiga, oiga qué pensamiento. No se puede a Maduro mucho le cae. Tiempo, perfectamente. Mucho tiempo, perfectamente como Muy el bueno. dedo. China, desde el municipio de Castillo, manda la foto de esta beba. Dice: Buenos días, muchachos. Una Los chinita. quiero mucho. Una para chinita. que me feliciten. <ríe> <Dios ríe> a Luis Sangni que cumple un Flaco. añito. Así que está cumpliendo un añito Luis Sangni. Felicidades. Miren qué cosa más hermosa. Dios la bendiga. Gracias, Sina, por estar en sintonía. Miledis, desde el municipio de Tenares, nos escribe, dice Miledis, buenos días para todos. Dios buenos derrame días. lluvia de bendiciones Amén. hoy, mañana y siempre. Y pasen un feliz día. Muchísimas gracias. Gracias, Milady por estar en sintonía. Cierro este bloque con Glenny González desde el municipio Pimentel. Nos da los buenos días. Dice que, por favor, le feliciten a su querida amiga Elena, bueno, que está de fiesta de cumpleaños en Pimentel, deseándole muchísimas bendiciones. Así que para Elena, de parte de Glenny y todo el equipo de mañana, felicidades. Bueno, fíjate qué diversidad. Toda la provincia de Duarte y parte de la región, sí, mente, mandando el municipio de Tenare, nuestros, la, joya. la saludo y le agradecemos sobremanera bueno. su atención. Así es. Yo espero, eh, hay un joven que ayer me vio en el Palacio de Justicia, estudiante de derecho, de término, pero pido disculpas, a donde anoté se me quedó, y si, él me dijo que iba a llamar, espero que... Yo, que yo yo también eh, le doy eh, Juan, las gracias Carlos, a la caso. familia de William Rosario, que es un hombre, como dije ayer, un hombre de Dios A su esposa, que continuamente nos ve, a William que me envíe el nombre de la esposa para, para, para saludarla Francis, muchas noticias, ¿Sí? tenemos aquí primero que el volcán Kilauea en Hawái allá sigue causando estragos la lava ya está llegando al mar. ¿Y cuál es el peligro, Francis, cuando llega al mar? Que al contaminarse, al, al ponerse en contacto con agua, entonces reacciona químicamente y forma ácido clorhídrico y ácido sulfírico. Entonces esto provoca grandes nubes con pequeñas virutas de vidrio que al caer entonces causan eh, irritación y también problemas en la respiración. Dios. Porque hay una composición química que, que cambia totalmente. Y sí. lo que está sucediendo allí, nosotros desconocemos, ¿verdad? Sí. El volcán y la cosa, pero es extremadamente grande. Es como si fuera un es río aterrador. un río de, de, de piedra este, vuelta a... Eh, eh, líquida. Líquida. Como miren si fuera esa un majarete. Miren esa lava. Como si fuera un majarete, para que nos entiendan bien. Como si fuera un chocolate espeso. Río de lava, de lava. ...llegando del volcán hasta el mar... Eso tiene Arrasando una temperatura con todo lo que, encuentra que alcanza de 750 grados a 1,250 Pero grados. Pero si pone la, la, si la roca la convierte en líquida. Sí, no, no, eso es fuerte. Bueno, y en otro orden también, en el ámbito internacional, eso se suman más los países que están en contra de el, la reelección del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Ya Ayer se hablaba de 14, 14 países hoy día. Aparte de esos, pues el grupo G20, son los 20 grupos más poderosos poderosos del mundo, los países más poderosos, los que controlan la economía mundial y esto lo hicieron ayer en Argentina, abordaron temas claves en materia internacional y no se quedó el tema de Venezuela, entonces son de los que se oponen a reconocer la victoria de Nicolás Maduro, ellos le mandan, el presidente Maduro, un el gobierno le mandó un mensajito a ellos también. Es lo que pido aquí en República Dominicana, que Danilo Medina haga lo propio, nos represente, como dice representarnos y de una vez y por todas le mande un reproche y, para que no metan la cuchara <risas> sí porque la verdad es que se hace de necesario por temas de, de soberanía, pero sobre todo democracia y de, y, de, y de seres humanos y también debemos poner atención al tema venezolano puesto que ya tenemos la carga de imposición de Haití con una carga importante demográfica de ese país. Y por necesidad estamos recibiendo a los venezolanos. Pero también tenemos que poner correctivos y controles en frontera, porque ya sabemos que ayer apresaron unos tres venezolanos. Aquí hay como 25 mil, supuestamente, según el la más reciente levantamiento. No, no, o sobrepasa, estudio. Sobrepasa. Y de esos 25 mil, supuestamente reitero nueva vez. Solo votaron como 8 mil aquí en el país. Pero me imagino que votaron en, en favor del otro. Ah, bueno, lo, no, no, no tengo los, las estadísticas bueno. aquí ¿quién es de, a quienes de decir Mientras, bueno. Pero sí que es un porcentaje muy bajo. De acuerdo eh, a esa es estancia. interesante la visita de la reina de España a República Dominicana. Leticia. L Su majestad Leticia de España conoció uno de los. Proyecto de Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación Internacional en la provincia de Monte Monteplata. Posteriormente visitó Palacio Nacional. Su Majestad escuchó los pormenores de lo que hace la Agencia Internacional de Cooperación Española en uno de los cuatro proyectos distribuidos en a, de ag, distribución de agua potable. Mira, el impacto que está teniendo la realeza o la eh, España, que siempre ha sido parte de... Esa es la madre patria, ¿verdad? Como se le ha llamado. Pero interesante este proyecto que hoy va a visitar, que hablabas ayer. Así es. Y que con más entusiasmo entiendo yo. Es, esperan en Asua. Está, está todo montado. Está Hay una alegría, montado. una algarabía increíble. Porque una petición de la propia empresaria, Diana Céspedes, sí. la productora de bananos orgánicos. Pero mira, un detalle. Y le garantizó que de ella visitar República Dominicana, uh -huh. ella visitaría ese lugar. Y hoy a las 10 y Y hoy 30. a las 10 la están esperando. Así es. Un detalle, un detalle importantísimo. Quiero que me repitan las imágenes. Si ustedes vieron a Leticia, mientras estaba reunida en la cooperación española, ahí está, con una chaqueta negra, formal, bien vestida, ¿verdad? Las imágenes del Palacio Nacional, por favor. Cuando ya se ve en el Palacio Nacional está Doña Leticia Antes. con una. Ah, bueno, mera, ahí, está, ahí, ahí está, miren la que la... hermosa también. Ustedes les ven los hombros afuera, los ven todos, ¿verdad? Sí, que son. Eso está realizar, prohibido ¿no? en la, en el Palacio Nacional, a cualquier ciudadano entrar, supuestamente con los hombros descubiertos, pero también ropa in, informal, así es por pero eso es para algunos, para otros. Ustedes han visto que cantantes han ido hasta en chancleta, al Palacio Nacional. Ayer di seguimiento a un tuit que colocó la periodista Patricia Solano. Eh, ella criticaba de que en el Archivo General de la Nación no le permitieron entrar porque ella andaba con una blusa con los hombros descubiertos. Yo creo que nos estamos volviendo locos en este país. Como cosa, lo más chiquito es loco. Ya de ahí cualquier cosa. ¿Cómo es posible que las instituciones, o sea, no te puedan permitir que tú vayas con una blusa con los hombros descubiertos? Ahí es que está la dignidad de la gente. Es un delincuente el que anda con los hombros descubiertos en un país como el nuestro. Cuando local, la, con tropical con y cuando, y cuando <ríe> la constitución dice que no debe haber discriminación yeah. y por encima de la constitución dominicana no debe estar ninguna ley, ni reglamento, ni código de vestimenta de ninguna institución. Yo respeto, respeto los códigos de vestimenta y sé que usted vaya a una playa y no va a ir con ropa de monja, de eh, blusa larga ni nada, de eso que cada lugar tiene su código de vestimenta, pero no exageremos porque nos estamos claro. volviendo locos, cuando para otros, entonces no le ponemos ninguna corta. Estamos cosa. exagerando, y sobre sí, todo, sí, la, Raquel. si sí, el Palacio Nacional existe si reglas, deben ser para todos, de igual manera. Y especialmente a mí me que hubiese gustado. A, Letizia, también, que se a mí me hubiese gustado, Raquel, que, que la Reina Leticia eh, hubiese ido al Palacio Nacional con el verde de la marcha verde. Me hubiese gustado... Ella no está ubicada en ese tema. No, no, no, pero me hubiese gustado. A ver si la dejaban no entrar. Lo que es eso. Pero, pero me hubiese gustado que hubiese ido no, con una no, chaqueta no, la verde. Dejan entrar, a ver si la dejan la entrar. Dejan, bueno, no? por otra parte, los ciudadanos aquí opinan sobre el alza de los precios de productos de primera necesidad, los precios de la canasta familiar, los precios del arroz, del aceite, de los huevos, de la carne. Los ciudadanos están opinando en la calle y qué bueno. Que se están dando cuenta ya que cada día le valen menos los chelitos. Hmm. Y ya por lo menos y que no están chelito, opinando. que no hay chelitos. que no hay chelitos. Qué bueno que ya están opinando que el combustible está caro, que el gas está caro. Qué bueno. Aunque por naturaleza hay que decir que los dominicanos nos quejamos por todo. Tú nos saludas y dices, ¿cómo tú estás? Ahí, regular, en la lucha, Pero, a la pan. Nunca estamos bien, en Navidad siempre te, no tenemos de dónde vamos a ir a parar, ¿Es percepción para la, o es no, realidad? La, la, la, pero que siempre por naturaleza nos quejamos de todo. Ahora debemos ser ciudadano consciente y reclamar los derechos, pero también la forma, aunque es una ironía, una contradicción, en los estudios de felicidad a nivel internacional, República Dominicana sale entre los primeros lugares, como de los países más felices, que pese a la realidad difícil económica en que vivimos, pues tenemos una buena cara para enfrentar y buscarle salida a todos. Mira, en el orden local, por fin se ve ejecutar obras en el municipio de San Francisco de Macor y no obstante, ya tener a esta fecha seis meses de presupuesto que debió en enero y febrero iniciarse. Pero antes de yo desarrollar la noticia, quiero darle paso a una importante llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, no, eh. ¿Cómo están por ahí? Hola, bien, muy bien. ¿Con quién hablamos? Te hablo con Ramón Vargas. Ramón, doctor, Ramón. muy buenos Uy, días, doctor. Vamos a dejar de menos banca y beber menos en este país, Julio. <risa> vamos a dejar un poco la corrupción para que nos den 44 bancas, doctor, Oye, por cada escuela. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta. Como usted es un buenos analistas si mm. a decirme... ¿En qué se diferencia? O sea, el, se diferenció las elecciones de Venezuela el domingo con la que hizo aquí <risa> la, el partido reformista con Kika Tuna a la cabeza. Ay, ay, ay, ay. Porque quien les habla a usted era era de esos delegados que antes iba a elegir las autoridades. Que les habla a usted en el partido reformista. Y hace muchos años que ya yo ni aparezco yo en el padrón del partido reformista, porque yo yo me he distanciado. De esa, de esa parte tan dañada que queda del partido reformista. Muchísima Mira, interesante. Gran... No sabemos qué <risa> sí, sucede ahí, pero tendríamos una que directa. indirecta. Bueno. También se religen. También Mira, se religen. Decía que en el ámbito local el alcalde Alex Díaz anuncia 65 obras que entiendo son obras que están dentro de un presupuesto que fue aprobado. Oh el 31 de diciembre del año 2017, pero qué resulta, lo que me preocupa a quienes entendemos un poquito del, del manejo de las administraciones municipales, estamos a seis meses prácticamente de ejecución de un presupuesto que contemplaba esas obras, iniciarla ahora, y eso va a tomar un par de, eh, un par de meses para iniciar, a más tardar a, a, a julio, ya en septiembre entra en la etapa el ayuntamiento de ir elaborando su presupuesto o proyecto de presupuesto para ser entregado en octubre a más tardar, así dice la ley. Y suponemos que esto es una administración que está adaptada al orden institucional y si tomamos en cuenta que ya está abocándose, o está llegando el tiempo en que se tiene que abocar el, el equipo de presupuesto y el alcalde para presentar a la sala su proyecto 2019, caramba, eso se computa como deficiencia administrativa, porque hoy el costo combustible, costo de todo tipo de, de materiales, es más alto. Y esos presupuestos están hechos a una vista del año 2017. ¿Qué belladar tenemos nosotros de administración aquí en Macorís. Bueno, él está anunciando 65 nuevas horas. Eh, me confundí, pensé que era la misma que man había mandado en el día de ayer David Díaz, encargado de prensa ah, pero de la ahí, alcaldía. ¿Es diferente? Eh, totalmente, porque ahora que estoy entendiendo. Pero esta es la noticia la, que pasamos aquí. El alcalde está aquí, anunciando nuevas horas y, él habló. y David está, manda está mandando a la prensa, invitando a la prensa, a la inauguración de 40 obras del presupuesto participativo, hoy, hoy será esto frente a, a la importadora dar... Mejía, martes 22 a las 10 de la mañana, es en el centro comunal de la urbanización Abreu Calle Principal, al lado de la calle. 40 de obras se van a inaugurar ahí. Sí. Es, es, pensé que era de lo mismo que el alcalde iba a hablar en esa nota, pero no, entonces él está anunciando 65 nuevas obras y David Díaz, encargado de prensa de la alcaldía, está diciendo que en el día de hoy se van a inaugurar 40, sume usted Bueno, antes de irnos bueno. señores, decirle que paralizan la docencia en la escuela Salvador Ten de San Francisco de Macorís por falta de fondo, no tienen fondo ocho meses que no dan nada eso es terrible, terrible. No pueden dar clases, no tienen cómo dar clases, todo ahí hace falta. Tienen ocho meses que no le dan. Observen ustedes esas imágenes. Eso da lástima. Recuerda que, que Navarro es un proyecto lo presidencial pasa, también. Claro. Y todo lo que él claro. haga a partir de ahora, hay que agradecérselo a él. Sí. No, no. Está poniendo en necesidad lo que es institucional o está recibiendo como un favor lo que es de ley. Un sí. derecho. Un derecho. Ma también decirle que hoy vamos a tener aquí en de mañana, señores, un, un audio que anda circulando acerca de lo que está pasando en el ayuntamiento con algunos regidores. Un asunto de chantaje. Ese audio se va a, a difundir aquí. Y también unas imágenes de una muchacha que fue herida, apuñalada, por otras muchachas en una discoteca de San Francisco de Macorís. Pero ese audio está... Con, está circulando desde de, el ayuntamiento de dónde porque Salcedo tiene un problema bueno, hace días. es el ayuntamiento aquí de San Francisco, local. Macorís, San Francisco. Local. ¿Eh? Local. local bueno. bueno, el profesor Jean Paredes desde Castillo escribe en el WhatsApp, dice, buenos días mi gente, hoy observando, analizando en mi, en mi sillón los últimos hechos de corrupción, impunidad y ausencia de un régimen de consecuencias, me digo, este país hay que cerrarlo y dejárselo al PLD y a los políticos para que se lo coman con yuca. Dice Gian ah, Paredes. Bueno, está de fiesta Jean, de cumpleaños Vidal de Jesús. Vidal es hijo de Yurel de Jesús. Él cumple ocho años. Así que Yurel es nuestro reportero gráfico en Tenares. Enhorabuena, felicidades a este bebo cumpliendo su ocho añitos. Dios lo bendiga. Que lo pases muy bien. Altagracia Delgado de la urbanización Campo Fernández pregunta. ¿Y Campo Fernández? ¿Va cuándo? <risa> Ay, ay, alta, gracias. Hay que y eso, pidiendo. que, que, hay, hay, una que obra, hay una obra perentoria de Campo Fernández que la están bailoteando. Que la tenían unos ingenieros y que se fue licitada y que fue, no, fue entregada como emergencia. Y ahora la, la están promoviendo como licitación. Bueno, yo no entiendo. Isabel de los prados nos manda una postal de buenos días. Muchísimas gracias, Isabel. Manolo Geraldino. Escribe, dice, eh, buenos días, todo lo que Alex anuncia es un engaño. A ah, ver, a ver si sí entiendo lo que dice aquí. De él Uno, serán no se las consecuencias. La de él es serán un las un consecuencias. engañador, dice Manolo. Ahí está la opinión de Manolo. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en de mañana.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 Espoferia Madre Feliz de Vega Real. Vuelve el evento más grande y exitoso de la República Dominicana. Decima octava Espoferia Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real. Desde los muebles y electrodomésticos. Aquí está topa mamá.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 Bien, gracias por estar ahí con nosotros en De Mañana. Eh, continuando con el espacio, tenemos unas imágenes de una joven que hace unos días, aquí en San Francisco de Macorís, en una discoteca llamada Alcabuz, que para mí no existía, nunca la he escuchado, primera vez hoy la escuchamos está ubicada en la Avenida Libertad, y esta joven a la vez denuncia que fue agredida por empleadas de esa discoteca y recibió cinco puñaladas. Nos estamos volviendo locos. Alcabú es manejada o es propiedad de la misma compañía o los mismos grupos que maneja el Bravo Liquor Store en esta nueva administración. Bueno, ahí está la chica y ella da las declaraciones. Vamos a escucharla. Yo estaba en el Bravo, un amigo mío me había invitado allá, de, lo, de uno de los que administran allá. Eh, la muchacha supuestamente, ella me tenían siempre mala voluntad. Entonces, ella agarraron y empezaron a vocearme. Yo la ignoré volvieron y me empezaron a bucear, la ignoré ¿qué pasa ella, una de ellas tiró un botellazo para arriba de mí y se lo pegó a un muchacho con el que, el que me invitó para allá, luego de eso agarró y me voló por encima para darme golpe, ahí fue que yo me pegué con ella. Dentro del No fuera de él. Entonces ahí ella agarró y aprovechó y nos empezamos a pelear. La hermana de ella venía y me daba puñalada por detrás. Hay uno que está cortado, hay otro que tiene también una herida en la cabeza de la, el, de la botella. ¿Tiene sonidilla? Hay una que se llama eh, Gloria, otra se llama Sorangi, una se llama Lili, la otra se llama Yari. ¿Está cuatro? Sí. ¿Tú sabes dónde son ellas? No te no sé decir. Son de aquí porque es que yo soy la que no soy de aquí. ¿Tú pusiste la querella? Sí. Hoy fue que me pudieron entregar la orden de arresto Pero ellas ya no están aquí Porque ya eso hace como cinco días ¿Cuándo tú fuiste a poner la querella? Al otro día Yo después uh -huh. Inclusive yo dije que eso fue negligencia Porque si ellos me vieron en la clínica Que me estaban cosiendo, me estaban cosiendo a mí Estaban cosiendo a la otra persona El deber de ellos era agarrar Y, y detenerla ese mismo día Yo lo que me dijeron No, ve mañana y pon la, la querella ¿Tú habías tenido problemas anteriormente con ella? No, no. nunca ¿Y la, ¿Y la habías conocido a ella? ¿verdad? Sí, yo la conocí inclusive, yo la llevaba hasta su casa y todo Y ella no... o sea, yo no le tenía nada... Pero gente, ¿Por qué viene tu problema? ¿Tú Eso sabes? es lo que yo quiero preguntarle ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Mucha gente dice que por envidia, pero envidia... O sea, no le encuentro la ciencia, no le encuentro el sentido ¿Y ustedes no han entrado, no por ejemplo, no han tenido una relación uh, anterior por el mismo? No. Okay. Eh, cuando, eh cuando eso sucedió, ¿verdad? ¿Te eh, cuántas fueron las, las que te atacaron? Cuatro. Fueron más, pero que realmente las otras me pateaban. Lo que pasa es que las duras ya ni siquiera la conozco. ¿Eso fue en qué lugar? ¿Para la del bravo? Saliendo en acabú, frente a cabo ¿La, la, ¿No le a mí, no, no te sé decir, porque en el momento yo no pensé, no miré nada, no nada. Yo, ya, yo Cuando yo peleé con una me cayeron todo encima, arriba de mí, todo. Entonces, las personas que intentaron despegármela también sufrieron un golpe. ¿Tú Hay tú uno que... sola, ¿eh? ¿En el momento sí? Eh, ¿Qué tú le pides a las autoridades? No, yo quiero que hagan justicia y que ella aparezcan Porque inclusive siguen amenazándome Que ella dice que ella no hizo nada Pero que ella va a coger 30 Ella va a coger 30, yo tengo todas las pruebas Donde ella siguen amenazando ¿Por qué bien, está ahí, no? eh, Por el número de uno de los muchachos Que la conoce porque ellas son empleada de allá ¿Cómo? ¿Son empleadas de dónde? De... Bravo? del Bravo, Bravo. ¿O sea, ¿Cómo son una empleada que ella fue no porque ella estaba cerrado. Lo que yo no entiendo es que hacía ella con un alma Una empleada con un alma ¿Y qué función desempeña de ella? Ella era camarera porque inmediatamente el administrador se dio cuenta, la la votaron. Ni ella tampoco se iban a acercar después de lo que ella me hicieron. Porque tuviste la foto el... sí. Pero todavía había tenido, o sea, eh, allá eh, como camarera todavía tengo un tipo de rojo con ella mundo. Nunca. Ella te había aquí en alguna mesa. Normal, ¿Qué? sí, normal porque yo no le tengo nada a ella. Normal, una ya persona que va queda y te atiende. ¿A qué hora ocurrió eso? A las 2 de la mañana. De la mañana. <risa> ya el negocio estaba cerrado. Acabando de cerrar. El negocio? Y ahí era... uh -huh. ella empezaron, eh, cruzaron por el frente de nosotros, eh, esta niña andaba. Y le empujaron a ella, me empujaron a mí y a otro muchacho que estaba en el frente. Yo le pregunté que por qué hacía eso. Y tú sabes que es como cuando alguien está esperando que tú le digas algo para buscar problemas. Entonces ahí al ratico nosotros nos despegamos de ella y ella agarró y le lanzó un botellazo al muchacho y lo partió. Él dijo, no, ella lo que quiere es discutir, vámonos, vámonos, vámonos. Y cuando yo me iba en el taxi ahí fue que ella me agarró y me tiró la galleta en la cara. O Entonces sea, ahí fue que yo empecé a pelear con ella. Y las otras, toditas, después me cayeron encima. ¿Todas son empleadas de, de, de, de No hay una que de Blue, la, hay una que no trabaja allá. Pero la mayoría son de allá del Bravo. O sea, que son todas formuelas. Sí. Eh, Porque ellas se unieron a ella, fue. Como son amigas de ellas se unieron. Eh, ¿Cuántas puñaladas tuvieron Tengo entre de 5 a 6 puñaladas. Que tiene, que tiene un, un sí, todo eso, todo eso está en la policía. Bueno, la verdad que es preocupante que la sociedad, que la sociedad eh, esté pasando por esta situación y jóvenes, mujeres. Sí. Eh, tenemos declaraciones de la madre. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. San Cristóbal y vivo en San Cristóbal, madre vieja norte frente a la Coco López. y espero que si hay justicia se haga justicia ¿verdad? porque lo que hicieron con ella fue un homicidio ¿entiendes? Homicidio es cuando tú tiras más de más de más de una puñalada de homicidio puñalada como cinco o seis puñaladas tiene ella más un aruñetazo que tiene por la cara y yo fui a la justicia y en la justicia lo único que me dijeron a mí Traiga los testigos Lleve los testigos Lleve los testigos Después de los testigos No aparece nada Estamos aquí tomando hasta riesgo Aquí Porque nosotros no somos Ni siquiera de aquí Y aquí ni hay autoridad Ni hay humanidad Dije yo Uy yo, Porque en mi sitio hay humanidad Inmediatamente usted comete un hecho ¿Verdad? Se hace justicia Pero aquí no se hace justicia Me excusan por lo que digo Aquí ¿ve? Aquí porque no conozco a nadie ¿Me entiendes? Pero digo que no hay justicia ni haya humanidad hacia el otro, porque verdaderamente no conozco esta zona, no conozco a nadie, pero para mi experiencia no hay, no hay justicia. Eso es lo que está bueno. ocurriendo. Ahí están las declaraciones de la madre de para Freve, Frevedinda Peña, ¿Será? que fue la joven que recibió las puñaladas, esas que ustedes escucharon primero, y que dijo que al menos cuatro personas, Gloria, Solange, Lili, Yari, según ella, fueron las que le arremetieron, le cayeron encima y le dieron las puñaladas eh, que estaban supuestamente buscando pleito. Y ella desconoce la causa. ¿Y qué es esa curioso, mujer con puñales Está ahí curioso, adentro, ¿eh? sí, está bastante curioso. Ella fue invitada por uno, por un, un hombre que trabaja en el lugar. Un empleado. Un empleado. De, de la, la discoteca Arcabús. Y... Pues eso se puede entender que, que tiene puede alguna situación, cierto, la, la que agredió amoroso, con, el, con el que invitó y le dio cero? ¿Puede ser esa una línea de investigación? Digo yo. de que sea ¿Y dónde estaba que él que debía de entregarla en el taxi nadie como, como el hombre debía de esperar lo hace. que le entre, entregarle en el taxi que se fuera y evitar eso? ¿Dónde estaba claro. él? Claro. Tal vez ellas creían que le iban a quitar su territorio, ¿verdad? Una benediza. Y así podía ¿Cuántas no, poder cosas, sentir. Señores, hay que evitar. la necesidad de defender su espacio. Hay que pedirle Pero qué adiós. hacían esas jóvenes con armas blancas en una supuesta bueno, discoteca? Y supuestamente ahí está la A imagen el de el la Cabo, discoteca. Entonces, al Pero eso eh, es un club, muy pequeño. Sí, sumamente pequeño. Supuestamente las que trabajaban Miren, ahí señores, la cancelaron supuestamente. Aquí no hay control de Desarrollo de negocio. Aquí hay una serie de individuos que, sí que tienen el dinero y lo único que les llega a su mente, romo y cerveza. Eso no produce desarrollo en los pueblos. Lo he dicho siempre. No, hay que agregarle juca. Hmm. Es decir, Solo juca. que nosotros tenemos hmm. problemas en esta sociedad. Buena pregunta, Raquel. Y así como las bancas, así como todo, hay un exceso. Totalmente y allí se da todo eso que se da con estas jóvenes que trifulcas, desavenencia no se, no se respetan y esta Pero señora pidiendo matarla, justicia pudieron, pudieron matarla, pudieron matarla porque fueron cinco puñaladas y yo creo que, y que sí. había la intención, parece ser de eso ahora dirán bien los administradores de la discoteca Ajá, que tenemos la culpa de nosotros fue en horario ya cuando estaba cerrada ella, ella misma lo dice, dos de la mañana ya la discoteca había cerrado son empleadas de ahí. sí es Una cierto. crítica. directa Una culpa directa no la tiene el no. propietario de la, del lugar, de ningún lugar. Que, una crítica que directa. Y que en el frente se produzca esto. Hay que ver más allá y profundizar la investigación. Sí. A ver qué llevó a esas mujeres a golpearla, a intentar matar a esta joven. Una crítica directa al Ministerio Público, a nuestro amigo Reggie Victorio, que ponga atención a esa denuncia y a esta situación, porque eso es de orden público. Y cuando se es de orden público y tiene conocimiento el Ministerio Público, dice la ley y el reglamento del Ministerio Público que éste pone en marcha la investigación. Pedirle a la víctima que busque pruebas, cuando sus pruebas están en un orden médico y su cuerpo, que es claramente... Y el joven con que, que ella andaba... Es el que hagan... Ministerio. Es el Ministerio Público que desde que tenemos este cólico... Este, perdón, este código, código... Código. cólico o código. Código. Código. Penal. Señores. Procesal penal. Estamos padeciendo de que el sistema o los actores del sistema aún están preguntándose si pueden actuar o no. Es un absurdo pedirle pruebas a quien está agredido, apuñalado, golpeado y que tiene todo lo que usted necesita, que es la denuncia de la persona agredida, para empezar la búsqueda y la experticia de esa gente y lo que ha pasado allí. Y hasta cerrar el negocio, hasta tanto se determine qué sucedió ahí. Bueno, así es. Nos a mí me molesta cuando oigo que la gente, que le piden en una puesta de denuncia, pruebas a la gente. Teniendo el cuerpo lacerado, Francis. Me molesta Entonces el sistema, ¿para qué es? En el WhatsApp Lourdes de los Maestros Dice, nos manda la primera de Pedro 1, capítulo 1 Versos del 8 al 11 Gracias Lourdes, Diógenes Domínguez De Santo Domingo, ¿cuántos agradecen A Dios por este nuevo día? Que hay tres, aquí frente a las Presente. cámaras Y detrás hay mucho más Miriam Cordero desde Hostos nos manda una postal de buenos días. Nos corresponde una brevísima pausa y venimos con el segundo tema. Quédese con nosotros.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 Ya escuché un sonido muy agradable a mis oídos. Es Eso la señora se que acaba que, de llegar el con el cafecito. Café. Que lo estamos esperando. Y, vamos a, el... y, le, vamos a, y le vamos a pedir que, que, venga que, no importa, que interrumpa. Porque hay una. Y cosa extraña: que hoy Fulvio dice ¿Quieres? tiene un deseo de tomarse un sorbo de café Porque él solo. Él lo que hace es esto. Lo huele un poquito y toman para Él parece catador. Bueno, bueno, bueno. Así es que, pero tú sabes una provecho, provecho, que sí, aquí es que yo he aprendido a tomar café, de verdad. <ríe> El bueno. cafecito nos alegra la mañana, nos da las energías. Mira, a Tere. Oh, Tere, Tere, Tere Venga, Tere, te estamos esperando, Caramba, Tere. Gracias Tere. Tere bueno, Tere. bueno, Tere bueno verte. Raquel, Volume, bueno, ¿cómo, ¿Cómo te fue? Esa en tu. ¿Eras de vacaciones? Sí. Ah, Tere. ah Tere eso es bueno. No de licencia. Sí, sí. <risa> Muy bien, okay. muchas gracias. Gracias Tere. A Tere. Salud. Bueno, salud. Volve, salud. Volvemos a plantear ahora sobre la mesa un segundo tema importantísimo. En este caso se ve involucrado, se escucha en, en el audio la voz del de regidor Eric Ten, pero también de Iván Collado como negociando. Vamos a escucharlo para luego entonces poder sacar las conclusiones con nuestros comentarios. la situación, tenemos una propuesta. Eso me estaba diciendo, pasa no, es, ¿Es, un proyecto chiquito? Chiquito, es un proyecto chiquito Proyecto de nueve apartamentos ¿No? Tremendo no, Eso no, acaba ya, nosotros estamos Ok, ya, pero Si tú te pones a ver el problema De que no lo vamos a tener en contra Si ese tipo suponiendo no había No debía puesto en contra, hay ¿no? está pasar ese hombre diciendo Que es lo que me está explicando Miguel Ahora mismo me hablando con él, Que va a mantener a todo el mundo ahí Que no, que no, tomar una decisión la propuesta tomar una decisión a bueno, embargo, que decisión en contra de una recomendación es el directo de Zavalli que está recomendando bien Oye, la propuesta, yo lo voy a hacer antes de que llegue, para que lo analicemos rápido Yo me encargo de buscar los votos. No, pero Es un hombre inteligente Y a Miguelín se le sacan 200 No, no quiero así eso Eso no quiere así lo que es mucho dinero. ¿Usted sabe cuánto es cada apartamento de eso? 400 mil pesos. Habría que sacar 100 mil pesos de cada apartamento de eso. Pero eso es lo que usted está hablando. Usted está hablando, usted está, usted está hablando para gente que no le van a tocar 50 mil, 60 mil pesos. 70, ahí hay que darle a todo el mundazo. Lo digo yo. No, pero que son 7 votos, no me da 7 gente. Ajá. Hay 7 votos. Si se pagan 3, tiene un discurso, es decir, que uno está cogiendo 4 ahí delante de todo el mundo. ¿Usted cree que eso es agotar nada más? Un PLD está eso que se pare, o cualquiera de eso que se pare y tiene un discurso en contra, diga que eso está malo, porque eso fue es una decisión de una cosa, que eso es esto. ¿Qué le dijo Miguel? No le puedo de bajar. Porque... Bueno, cuando el medio él me dijo ahí también No, no, no, no, no, no me elaboró la 30, 40 mil. pero cuando él me dijo eso, me dio para mantenerse ese mismo amarillo, A Marino, cae el marino de eso. No, no. Oiga lo que le voy a decir, no es no, no. No, no, no, si hubiese sido una cosa suya, usted no tiene que dar un peso a nadie. Oiga lo que le voy a decir. Si hubiera sido suya, como llamado, usted no tiene... Un proyecto suyo, o la cuenta de 100 millones de pesos, usted tiene ahí un regidor ahí para defender un suyo. Pero usted sabe que es un gente que está lavando su espacio, sí. y eso es un Usted tiene que gobernar de el santo para que nadie se pague no un discurso en contra de eso. Porque un discurso en contra de eso, con una hora de televisar, no hay discurso en el cabrillo, y un pueblo que para que se quede, aunque usted no le diga nada más, dice 7, usted tiene que decir, antes de eso, usted hará un sobrecito, mil pesos, 30.000, un marido que haga mil pesos, muy divertido, aunque sea suyo, porque eso no es suficiente, no me quedé yo no me quedé nada más. ¿Cómo te vas a quitar una no, vaina ahí suya que a Y va a decir, marido, qué pobre. No, eso no es así. Esa vez lo hice yo, por ende, yo hablo con él. Porque lo que quería era eso para vaina, Y hago, yo, espérate, no va a mandar esa vaina para atrás. Ya tiene cinco o seis meses. Déjame ir a hablar con él. Porque una vaina que tú lo mandas para atrás, con un directo ahí, que estoy en contra de eso, va a mandar, nunca lo va a subir. Sí, eso. No, nunca porque ya se devolvió con una vaina que no llenaron, pero ahora sí, nos lo mandó para acá y nosotros podemos ayudar y tirar una vaina. vamos a hacer una pregunta, Eric. Porque como yo le digo, a usted no camino, te legar, te falla mi proyecto Miguelino, o sea, yo no sé si se cuando estaba en yo caminaba por un cibre y a no me caso llegó caso. mi problema un dinero o sea fuerte 180 ¿sí? mil pero por un favor que yo no tenía sí, que, que, que sacárselo porque ya me lo había resuelto te sí, sabe que te maneras, pero le regalo si no así. pero pero otra opción porque andamos buscando abaratar uh -huh. eh, si yo lo preferí, aquí de ves, la vaina negativa ya eso subió Yo, como quiera. Bueno, no, es que ya eso subió. Ya subió. Aquí. Ah, sí, y ya. Estoy de mano a mí porque le presentó a allá de... Es ¿Cómo está todo bien? Es lo mismo, es el trimografico y el No hay problema, yo, yo le No, yo soy el que está encargado no, de Pero Yo El por qué yo le a que yo a, a Es porque estamos hablando de dinero y cuando está hablando de dinero no quiero que digan que eran tres pesos y van a puso cuatro No, no, porque eso se maneja... Usted bien sabe que si ya llenado los requisitos, usted no había... Bueno, ya como quiera que Como usted sabe que eso se mete ahí, esos tipos están... Eso hay que dar como... uno más que otro hay que dar. Sí, pero ahí me dice la cantidad. No, ¿sabes? ¿sabes? Yo, ¿sabes? Yo, le así... yo básicamente le hice la propuesta de nosotros. Yo le dije a, a, a, a, a, a él que yo me encargaba de hablar con pares regidores y de sacarle algo Miguel, ¿Sí? ¿Sí? pero ¿Sí? entonces él me dice que es una vaina televisada, que se pueden parar los regidores ahí y ponerlo entonces en chica la vaina no podemos hacer, no a eso se televisa. Ya cuando hay cosas así, que por un director y por otro y por menos de cualquiera, uh -huh. si usted eh, no maneja eso eso hay un paquete de carro, eh, Para que tú entiendas, a es eh, moldeando cómo le podemos buscar la vuelta, de cómo nosotros vayamos cómodos y ellos no queden mal. Aprobamos un proyecto, por, todo, por la necesidad, no, no, que se estén aprobando una aprobación. Tiene una recomendación negativa. que tiene una recomendación negativa. No entonces ellos tienen que quedar bien y nosotros también. Y, y en eso es lo que estamos aquí. Yo le estaba diciendo a Ivano, ah, que ahí no podemos aceptar que nadie se para a tirar un discurso en contra. O sea, hay que dar a todo el mundo ahí. Ya. Yeah. A todo el mundo y que no, porque es lo que te digo uno que se para de un discurso contra, así que eso no, eso está malo, porque eso o está, sea, el técnico eso recomendó que no, y cómo es posible que se lance la sala. Ah, ah, ah, ah, la hay, ah, la hay otra muerte, Eric, porque también quiero estar, quiero estar ponerla. La no dejar si sea. yo pongo el Elías, voy a ir la vida, de que Elías le quite lo negativo como quiera el caminando. No, es yo no quiero poner a eso. Porque como ya la puso, quizás ya no tengo de la vez. y Yo conozco a Elías antes y ya no tiene nada. Pero o sea, al Un proyecto de vez, apartamento apartamentos y tres Para eso la cantidad, era eh, que lo que dice el encantamiento. Si yo mismo Pero, también. Eso para no, no. que tuvimos más. Sí, Mira lo que pasa. Ya se está dando entonces, no tienes un esfuerzo. Que vienen muchísimos proyectos, otros ahí. Ahora en esto, para el los se recomponde Va a salir de esto, porque lo importante es salir de esto, porque hay un a un, tranque. a un tranque. Y ya todos los regidores tienen eso así. Es más, entonces suspendió para el viernes y nos, y nos favoreció a nosotros. Porque la, la, la, la Sí, pero, o sea, Pero tú eres amigo de la cantidad? cantidad. Porque yo estaba, estaba hablando, Hablando ahí con él, ¿No te acuerdas? Sí. Y él está cerrando. Pero miren, el... Yo estaba hablando con él. Ahora, sí, porque. que ve, Nosotros, ¿no? Básicamente la oferta, Porque es, es la cantidad De proyectos ¿ok? que es, Que son nueve apartamentos. Pero son tres pejados nueve ¿no? apartamentos. Eso son... No, no, tres y seis. Tres, tres penjados No apartamentos. no. está saliendo hoy no, dinero. Son cincuenta Millones de pesos Se va a No, hombre. Por un pejado Te lo va a vender por lo Sí. No, que eso son económico? Eso. no no que eso no se, se mentaliza 3? 3. Sí, eso es sí, básicamente lo que se me fue maleta eso se vendió en, en 3 3 4 5 3, 3. Es por 7 muchas veces hay que dejar pasar una la... cosa yo le estaba diciendo que este un proyecto cualquiera así como miguel y son tres las comisiones ahí. Eso se había resuelto con doscientos mil pesos lo más. Es? Eso visión, era básicamente mil, mil, lo que nosotros mil, estábamos mil, mil, pensando más. con 200 Pero dentro, el problema era que no estaba metido, no estaba metido en esto ahí. Pero el otro la comisión. 250 no se ¿Digue, ¿Digue, esto, yo y está franco. Y está. Oye porque bien ingeniero, nosotros queríamos una flexibilización eso fue lo que yo hice, nos hizo, ay, no, yo, eh. no es que yo yo me comprometo con usted que en una próxima en una próxima cuando se le ayuda en todo el tiempo que lo sí. pero en este hay que involucrar, vuelvo a le repito porque ya como en esta cosa ya lo saben muchas personas usted lo sabe mucho, cuando lo sabe para mucho usted tiene que, no puede pararse con un discurso en contra de eso sí.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 a un cuestionamiento del carajo porque el director mandó una vaina y eso es público cuando manda una posición ponía eso usted vieron la carta te la vio verdad sí sí yo la veo yo la, vi, vi, la sí, sí, sí. nosotros o sea, no lo, lo que el único discurso que nosotros vamos a tener a favor de nosotros es darle su dinero primero antes de que comience la sesión y después entonces entonces subiría mañana eso eso lo tenemos mañana, no, no, no para mañana. No, no, para mañana no es imposible porque buscar dinero ni mañana no hay. No no aquí, es de... Eso es para la otra, la... para la... Pa la... Pa la otra sesión. Pero es que era, que la propusieron para el viernes. ¿Para la ah, la sesión. Porque me la ah, ve, ahí sí presidenta y fue bueno, porque la presidenta eh, me llamó a mí que si yo podía. Entonces a mí no me interesa hacer una cosa ahora para pasar así sin que esté. Porque yo soy el vicepresidente. Yo no, creo que ella nos posponga la sesión para el bien y al mismo tiempo, ¿me da por No, ahí si no daría tiempo, porque... Sí, es imposible siete, ocho días, no, no, no hace más fácil ahí, porque cuando son muchos, no hace lo que hace uno. Que tú haces, entonces tú lo que haces, que hace un documento y lo va diciendo, aprobamos esto, aprobamos esto, aprobamos esto, aprobamos esto, aprobamos sí, aprobamos y como no tiene el nombre de Ivano, aprobamos esto, aprobamos esto, aprobamos esto, porque usted ya levanta la mano, ¡Pasó! Que no, no ¿qué que es lo que yo tienen que hacer? Yo pongo a 150 mil pesos a los carros pegados, son 650 mil pesos, son 450 mil pesos. Sí. No, y le a, yo a los seis tí, como digo, no, lo manejamos entre nosotros tres, cualquier cosa. Exactamente. Yo, ahí ya. Cualquier cosa lo manejamos el próximo y pueden y si le falta cualquier cosa, cualquier vaina que usted tenga que reparte el parqueo, yo me lo paso pasaría más, más, más claro, rápido. más rápido. Que más rápido que no pasa volando, porque ya, para ya para tenemos para los... tres meses que tres cinco, cinco cinco horas, meses pasó horas, dura el año entero. Bueno, ¿Cómo meses paso. en agosto, que dar mucho. Entre hermanos el más peor. ¿eh? Pues no, dando ese dinero ¿usted no, garanta, no garantiza no garantiza. No, no, no, ahí no, lo garantizo yo. Pero, lo lo tú, tú, lo tienes, tiempo, no. No. No. No. No. No. No. No. No. Si alguien es actuado, ¿se trae ese dinero lo más pronto posible y efectivo o no respartir? Claro, háblate con él, un dinero con él por su unidad, otro... No, es que como estamos volando ahora ya, yo llegaría mañana más tranquilo, hablar con Emira mira, bro, bro, bro, O sea, paseo, que no le tire hoy. porque tú sabes, hombre, es un día conversación. Le digo que salí mucho y de la reunión.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 no, no, no, claro. Entonces, eso, pero nadie por puede en contra, Y que tener un discurso en contra de no, no, no. Y entonces la forma de... tendría, ¿Cómo sería? No, no, sí, no, manera, sería no? A ¿A mía? no, no, no, Aquí no, no, no, aquí no, te no, traigo aquí, aquí Ya usted no, se, se está, me ya está somos ahí, creyente, y no, no, más nadie, no, metrá, y otro tres. Ya. no, no, pues ya yo me encargaría de hablar con él para... dinero, después yo le llamo Iván, no, para que se comuniquen y, y nos juntemos aquí. Iván. Iván, no. pero que vuelva a jinarse ahora. Tiene que hacerlo porque el viernes, hoy que enero, por ejemplo, para llegar a día de enero, no el Hay que el viene el el hecho lo que nosotros vamos a decir para pasar sí. el informe. Y nosotros mismo lo podemos orientar. ¿Sí? Pero nosotros mismo, bueno, usted es ingeniero. No, no, no, pues no, no, no, no, no, no, no, no, no, que el problema de es eso que vamos a tener ahí. entonces claro, el, el único ya es, no, no, no, no puede subir las acciones no el cinco de no, ellos no. pero de toda manera es una es un es un libre avenido que tenemos los rellidores porque podemos nosotros, nosotros lo que somos yo que soy ingeniero y es que tiene tantos muchísimas excusas ¡¿El, el proyecto que fue después de, que fue sometido hace todo un proyecto que es una que no me voy a hablar de dos parqueos porque una, es una es urbanización cerrada ¿no? si fuera una que no una abierta donde el, el carro no y no no, no, no, no puede no, salir en la calle es un o sea, tú, problema pues, ya más grande o sea, que tenemos nosotros los que tenemos no, nosotros es que por en este hermano. pero para hablar de día para hablar los regiones por el por el tener por qué votar no voy a votar bueno, el viernes y el sábado no se dan situaciones... que no no ya no que la verdad que lamentamos, y sobre todo porque se tiene entendido que son procesos de los cuales están obligados a ofrecerse, y es muy subjetivo porque se menciona como si fuera para todos. Ahora entiendo, Francis, por qué San Francisco de Macorís tiene tantas construcciones sin parqueos, y tantas construcciones violando los parámetros urbanos de construcción de territorio, donde van dos niveles, hacen cuatro, cinco y seis. Cuando no se puede pasar, ahora de cuatro, entiendo supuestamente. el desorden que hay. Los centros porque de salud esto es sumamente aquí. ¿Tú te has esto es sumamente viejo, Sale a relucir eso ahora, pero aparentemente. Bueno, no tenemos eso, el dato, pero caramba, si sí no es conocida las voces y quienes pretenden. Pero decía yo, hablando en razón de, los, de las autorizaciones sin tomar en cuenta los parqueos, y como tú dices, ya tú entiendes. Los centros de salud aquí en San Francisco de Macorís compran solares, compran solares, y no hay uno dispuesto para parqueo. Bueno, el que está dispuesto para el parqueo es para los médicos. Ese es un tema eh, amplio, el del tema del parqueo. Con Ay, respecto Dios al mira. audio que escuchamos. Hace unos instantes, Dania de la Organización Los Maestros nos escribió en el WhatsApp, se puso la mano en la cara y dijo, Dios mío, eh, con respecto a, a el momento que estaba escuchando. Una de las frases que escuché bastante clara es, a uno hay que darle más que a otro. Y mencionaban de que eh, la voz de Eriten, de que 200 mil pesos, había que darle a la comisión, que estaba Miguelín, y que estaba Franklin. No es un secreto para nadie que la aprobación de las obras... En, las, en los ayuntamientos siempre se ha hablado de la famosa comisión que se le paga a los regidores. Eso es viejísimo, bastante viejo. Ahora, de que sea legal y correcto y digno, no, no lo es. No lo es, porque se supone que el, el constructor, el ingeniero, la que, quien someta la obra, tiene que cumplir con los requisitos establecidos. Simplemente no tiene que buscar por debajo ni pagarle para que sea aprobado. Pero ese es un mal mensaje y un mal ejemplo que se manda desde el gobierno local, que son los ayuntamientos, pero también los vemos y sirve de ejemplo a todo el país cómo se dan las negociaciones en el Congreso y en la Cámara de Diputados. De igual manera, de igual magnitud, solo cambian los montos para la aprobación de las obras de penoso y esto se comprueba de que es cierto, de que es verdad. Todavía es supuesto. Ustedes escucharon las voces del regidor Eric Ten, pero también se escucha la voz de Ivano Collado en eso, en esa negociación o supuesta negociación donde se iban supuestamente a repartir comisiones por la aprobación de la construcción de un, unos apartamentos. ¿Cuánta deslealtad de ambas partes? A, Para el pueblo. Ahí han metido a todo el grupo de reidores. todos. En el mismo saco. En el mismo saco. Y si eso pasa en y ese eso caso. eso pasa. En ese caso. Eh, entonces ¿a otros casos anteriores también pasaron. Sí. Puede ser. Puede ser. Porque si han manejado esto así... Dios mío. Y recuérdate y que saber que, que una de las condiciones que debe de tener esa comisión, siempre lo he dicho, es vigilar que el urbanismo, que la, so, que la ciudad no se cargue solamente por la inversión. Recuerda, Francis, Mira, que en la... Eh, espérate, recuerda, uh -huh. mantén la idea, Francis. Recuerda antes, en la sesión anterior, que supuestamente un inversionista... Eh, se sí, produció sí, que llegó Acuérdate. allá a decir que qué es lo que pasa entró, con proyecto, no no no proyectos en plena sesión no salían y entró en plena sesión y por qué no salen mi proyecto? Es ahora entiendo por qué también eh, deciden los constructores sacar esto es que la anterior sala es decir sí. es decir, la anterior semana eh, sesión de esta sala tengo entendido que Gibran Abucarma interrumpió interrumpió la sesión. Y yo quiero aprovechar que está fulano, fulano, fulano. ¿Por qué mi proyecto no sale? Así fue. Así fue. Y bueno. está en telenor.com.do. Pero esto me ha sorprendido. realmente eh, yo... Indudablemente que ese audio salió a la luz pública por parte de la, de la persona que se sentía chantajeada. Digo yo, porque no supongo, no me cabe en la cabeza que el propio Eric lo haya no, encontrado jamás. jamás en la vida. Me apena, cae, me apena. Se cae de la mano. Entonces, me apena esos, estos dispositivos móviles han venido a facilitar la vida en un aspecto, por supuesto. Son más los, eh, los efectos y las consecuencias negativas, eh, positivas que tenemos con ellos, que las negativas. Pero cuidado. Porque gracias a Dios que ellos existen son las evidencias de todo lo que se da. Alguien que estaba en la reunión lo estaba grabando sin que se dieran cuenta ellos. Y miren ahora. Había una tercera voz que no reconocemos. Vamos a recibir este contacto. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Franklin Mies. Mies. Saludos, Franklin. De, de la calle Castillo, parte alta. Pues, eso son de las pocas cositas que se cuelan. Uh -huh. Porque aquí cualquiera, a fuerza de dinero. Y bajo chantaje, es regidor. O sea, gana una regiduría. Por la situación de que hay que aprobar a ese partido. A los regidores se le ha hecho cuesta arriba conseguir con Ale lo que ellos conseguían antes. Es una situación difícil. Alex no quiere caer en eso. O sea, es él, ahí hay una enemistad y un desorden. No porque Miguel Iba a, a, a, la, a la televisión eso, 24 años apoyando toda la vagabundía. Nosotros sabemos. Usted recuerda cuando fue y toda esa capilla. Ay, había una cojoca grande, en nombre de Dios, ay Dios mío, este pueblo, yo quisiera salirme del tema, y quiero que me hagan un favor, para ver si ustedes contactan a uno de los, de los, de los reporteros, para que suban por la calle, por el callejón, un cartillo, hay que derrame de agua, yo vino por ahí, y perdónenme que me salga del tema, no, está bien. Qué dolor, qué dolor yo sentí, y siento cuando veo toda esa tubería rota, y un derramamiento de agua, que duele, que me duele, porque todo el mundo... Ahí Mientras a periodo. otro le falta, ahí la desperdicia. Hablen con algunos, no les voy a mencionar el nombre para que hagan un reportaje por el calle, un castillo subiendo hasta la Guasuma, por la callecita vieja. Saliendo a la Guasuma. Ay, qué pena me da, para que vean lo que es Inapa en este pueblo. Aquí no, estamos huérfanos. Hay una brigada que es sentada ya que está y no está haciendo su trabajo. Gracias, que Dios lo bendiga. Okay. A usted, amén. Muchas gracias por llamar y comentar sobre el tema. Y preocupante ese derrame de agua, porque mientras a la mayoría le hace falta agua potable, entonces se desperdicia en otros lugares. Y nada pa atención, en el Callejón Castillo, saliendo a la Guasuma, atención a esa zona por ahí. Bueno, sí, con respecto a, decía, las estrategias utilizadas a través de la tecnología, sí. dispositivos móviles, ya gracias a Dios esto nos han servido para facilitar la vida. Porque son más, insisto, los beneficios que sacamos con ellos. Pero cuidado, porque es que nos sirven también para relatar y de evidencia de las cosas negativas. Eh, eh, esto los parece, actos de corrupción. Eh, Muchas cosas se han sí. descubierto gracias al celular, gracias a que esto han sido grabados por el celular. Esto parece, uh -huh. Raquel, como si fuera una misma traición planificada. Porque parece ser, ellos, parece ser una reunión. Recuerden este caso parece que lo, ser que lo, ser que una grabada. ¿eh? Recuerden ese caso de crónica también, con sí. el caso de. Del, pero, el, el y, extra, y tú sabes, el otro, sabes Sí, que utilizaron Y Isidro aparece ahí ¿Tú sabes de quién en uno de esos celulares? ¿De quién? Dígalo ¿De, de Alex Díaz, cuando era eh, asesor de, Del dueño de, de Y Moya. él estaba como reportero ahí o sea, Correcto, él mismo Y grabó eso sí. oh, qué interesante. Él era que estaba haciendo la interconexión Con, con, con, un, con Isidro Ya yeah. Bueno ¿Qué usted cree de eso? ¿Hay que, hay que escuchar el audio o uh -huh. no hay que escuchar el audio. Tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. No tenemos ¿no? Hello. ¿Cómo tú estás, Euclide? Bueno, yo no tengo yungo. ¿no? Oye, déjame yo decirte algo ahora que Teresa no me deja hablar y no me entiende. Oye, Euclide, si, si se dice en el Ayuntamiento, no se parara y yo salgo no votando por la propuesta yo fui que lo cogí ¿entiende? entonces, a usted, yo lo que quiero que usted entienda y Teresa un día lo entenderá que yo no estoy ni estaré nunca independientemente de lo que pase de lo que ustedes hagan no estoy ni estaré nunca en contra de una propuesta suya porque usted no tiene que ver quién sea cuando una persona de la joya para usted darle la mano. Y yo en contra suya no estaré nunca. Pero votaste en contra, oíame, Isidro. Si Oye, óyame bien, óyame, de 11 seguidores, un voto más, un voto menos. Okay. Va a cambiar. Entonces, ¿cuántos cuántos son ustedes ahí en el ayuntamiento? Eh, ayer éramos cuatro. Okay. Somos no, no seis, sé, pero ayer nada más éramos cuatro. Okay. Y eran Mira, si a mí me cierran el negocio, por lo, el restante de lo que quedan, no hay ningún problema. Por lo menos yo tenía que sacar cuatro de ustedes. Óyeme, esto va a causar problemas, Isidro. Mírame. Eh, no tan solo... Mire, tú y yo tenemos que hablar. Tú y yo tenemos que hablar. Yo te Santiago ahora. Yo voy a dar cuatro, cuatro y medio. Óyeme, Isidro. Esto no tan solo va a tener problemas por eso. Aquí, hay pro, aquí va a haber problemas de división de, de partido. A ti te llamaron, a ti te, te, te, los dirigentes de te llamaron ayer. Oye, me lo este está bien, a mí no mira, las cuestiones de partido, de eso A mí me importa lo moya Rosario para mí, que haya una liga de muchos años que no puede ni que por un disparate de, de, de cuestiones y que a mí me entiende como una persona de 60. Y si 70... Yo tengo 30 millones de pesos y no ahí. Tú sabes que la, la, la, la, la, esto que sonando sonando como... que mira Teresa Teresa llamó Teresa está alterada dijo que iba a decir que te dio 350 mil pesos Oye. Teresa se siente herida. Oye, me he escúchame escúchame escúchame, escúchame, escúchame, escúchame, escúchame ahora. Yo, oye, no que si yo, si yo, no como tú, yo me marco del lado tuyo. Me marco del lado tuyo y no puedo defenderte. Da, déjame, decirte, déjame decirte algo, Isidro. Mira, mm -hmm. Teresa se siente herida. Lo que Teresa siente. Ella es que, confiaba. Que, mí, confiaba. Él, él, él confiaba, exacto. Entonces, sí. eh, lo que ella está alegando es. Que si a ustedes le, le iban a dar dinero a los regidores, nosotros somos mejores votadores que ellos. Porque no es verdad, no es verdad que, se, que, que, que estos negrines cuanten es tener más dinero que nosotros. Nosotros, oye mi. Esto no es así, eso es que eso no es así. y Si es así yo lo voy a saber. Y si es así, oye un clínico. Y dicen, pero ¿cómo es que van a votar de 11 a 11 si no hay conflicto de intereses. pueden presentar, oye dinero que sea para hacerte una cosa no esta, otra evidencia esa parte que recuerdo ese señor con mucha arrogancia establecía Julio. y que hoy precisamente tenemos la situación ahí afuera y que ya no tiene el muro porque también estaba la cuestión del muro para que entraran los carros y salieran tanto regresaran a la ciudad o, se, o siguieran por el lado fue una propuesta mía para cerrar y a mí me pusieron el audio donde yo di un discurso en contra de eso y prácticamente me amenazaron. Ahora recuerdo y ahora veo dónde estaba la actitud de, del señor Moya, que no entiende que porque tengan sus 30 millones de pesos, es la sociedad que se, que se daña. ¿Tú ves? Y eso Dios lo sabe. Y, y eso cuando él menciona a los negrines, él mismo se creía que era que los negrines le estaban haciendo el tercio. Gente que laboriosa de aquí, conocida, que en nada tiene que ver con, con esa situación que él planteaba ahí. Hace una comparación en, con respecto a quién tiene más dinero de manera un poco. Es un asunto despectivo. arrogante. Sí, arrogante, un poco despectivo. Despectiva. Y, Pero y eso, eso, que haya error, caído. Eso, eso que eh, se dio esa vez. Sí. Eh, eh, reitera lo que te dije. Que hace que mucho. se supone se quedan, que esto sirvió de escarmiento de para el futuro. No, no parece que no. Y, hoy el el, caso y lamentablemente no de, no, en la mayoría de los la, ayuntamientos del país lamentablemente, pero también en la mayoría de los ministerios, las instituciones, porque la corrupción se ha arraigado, le han dado cabida, la han protegido, la han cubierto, la han blindado. Le mandan un mal ejemplo desde arriba y por eso el de que están Entonces, abajo en las instituciones más chiquitas dice, no, por si, se lo, estaría si los diputados negocian se, y cobran óyeme, comisión porque nosotros Se ¿no? estaría negociando por... Un error, señores, cada mira, quien debe dar cuenta mira, individualmente de que nuestra que haga lo que sociedad... Quiera. Eso es penoso que nuestra sociedad esté en esas condiciones, sumamente penoso, porque no hay valores. Vamos a recibir este contacto telefónico. Buenos días. Buenos, sí, buenos día. días. Buenos días. Quién Hola. nos habla? Me habla Lorenzo Lara. Hola Lorenzo, Lorenzo ¿qué tal? ¿cómo está? ¿Qué tal, Lorenzo? Me siento indignado. Me siento, me siento que hay un pueblo que está llorando con ese, con ese que se está dando en nuestro ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y si decimos que esos son los actores que tenemos en ese ayuntamiento con ese, con, ese, con esa forma canibalesca, negociando cosas, nosotros tenemos unos políticos desgraciadamente mal asesorado. fulvio tú dices que eso viene siendo por tradición. Nosotros no, nosotros no vendieron un ayuntamiento nuevo, responsable y serio. Oye, Ale no sabe lo que se está dando en la mesa de las negociaciones ahí. Y quizás, y quizás en muchas cosas él tiene conocimiento, porque él, él, él es bastante inteligente. Él se dice bastante inteligente. Oye, esto va a terminar peor que la administración que teníamos. Sí, pues, si esto sigue así. En la hora... Este pueblo el, mira. Este pueblo, este pueblo está llorando por lo que está viendo. En la hora, hora pasó hora. peor. En Gracias, Lara. ...que ahí no se necesita. Sí. En la, en la ONSA pasó, sí, Salvador, la, Lorenzo, en la pe pasó peor, en la onza pasó peor. En la onza tenemos unos audios que ya andan circulando, no. que luego va, vamos a... Pero no, no podemos justificar. Nada. No podemos justificar, tampoco pero podemos. es un asunto que viene Mira, de la julio. impunidad, que se viene dando en todos los gobiernos, ¿Tenemos en otro todos los ministerios que tampoco hay. Tampoco podemos generalizar, porque en la, se hicieron demasiadas no. obras importantes en este municipio, en esos momentos y también se dieron muestra de carácter por parte de regidores y no todos podemos eh, ser llevados al mismo saco Pese porque a que el audio lo involucra el, pero sabemos el, el, que hay gente seria ahí el saco lo involucra uh -huh. y hace que uno se puede pensar por ejemplo tanta grasa rosa está fini está Miguelito está Miguelín el propio presidente que no sabemos que sí eh, ¿Cómo se llama? Cuchito. Eh, Cuchito. Eh, Cristino Rodríguez, que tiene actualmente una de las de la demandas... Eh, de Richard desde, desde, Marino Collado. Desde que inició Marino Collado, que es el padre de Ivano, que es el que, que, que muestra en el, en el audio un cierto grado de incono. Ahí tenemos otro contacto, Fran. Sí. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué eh, nos habla? Eh, Daniel de los Maestros. Hola, Daniel. Daniel. Un placer este estoy escuchando que Fútbol dice que en la otra administración fue peor, no lo creo, ustedes creen que Félix subía todo lo que pasaba de cinco mil pesos a la sala yo no he dicho que sea la, peor, déjame déjame peor. Dejar, pero está confundida aprobada, no no yo, todo, la todo, yo la voy a no, dejar hombre, hablar yo la voy a dejar hablar permiso mamá. permiso permiso permiso yo no he dicho peor, yo, yo no he dicho que es peor Usted puede hablar todo lo que quiera, hable otra vez, pero yo no he dicho que es peor, en ningún momento. Y no estoy justificando una cosa con la otra. Aquí la mayoría de los ministerios están llenos de corrupción. Esta sociedad está llena de corruptos y este pueblo tiene que levantarse. Esto no puede continuar así, no puede. Tenemos mira, que rescatar a la familia, rescatar a este pueblo. Mira, Fulvio. y en razón de lo que se trata es de este audio que no ha sorprendido a todos. Y todos los gobiernos, Porque todos. Porque nosotros no, es decir, no ha llegado y hemos visto, hemos escuchado con claridad las voces y lo que ahí se trató. Ahora, ahora está del otro lado explicar Escuchemos esto. sus defensas, así es. Esto. Saludar que está en sintonía con nosotros Carmen Goris del Club de Madres Nueva Esperanza en el sector Madrigal. Gracias por estar en sintonía, un abrazo bien grande, gracias por tu saludo, Carmen Górez. Y se tiene, que se tiene que rediseñar y, y posicionar los proyectos, porque no sé dónde está ubicado ese proyecto, porque tendríamos que ver que cueste, si es que está en condiciones precarias el proyecto, que no, que no se pueda a dar una aprobación pura y simple, que cumpla con todos los requerimientos, bueno. Eso es También Eso porque señores, ¿cómo es posible?, bueno, bueno, bueno. Este tema dará mucho de qué hablar y por supuesto las reacciones se tendrán que dar. Nos vamos por hoy, se nos acabó el tiempo, esperamos contar con el favor de la sintonía mañana en la próxima entrega de mañana.